¿Qué tal Endurator? En este vídeo os voy a enseñar un pedazo de página que he encontrado en eh, la cual podremos crear nuestra propia ropa para, para la práctica del mountain bike o incluso nuestras propias equipaciones para nuestro club o equipo. Si queréis saber más de esta página, seguid viendo el vídeo, que enseguida os la enseño. Bueno, la página se llama ProRider, ¿vale? Es una página en la cual podemos crear nuestra propia ropa, equipación, eh, enfocada pues, a distintas modalidades de, de deporte. Como podéis ver aquí, en su página principal tienen la modalidad de motociclismo, mountain bike, ciclismo, casu eh, sport y casual, ¿vale? Nosotros nos vamos a enfocar en el mountain bike, ¿vale? Porque practicamos enduro, eh, mountain bike y estas camisetas son las que se ajustan a, a, nuestro, a nuestro deporte. ¿vale? Eh, en, en la opción de mountain bike tenemos dos ramales, camisetas mountain bike y equipación mountain bike. Yo en este caso me voy a centrar en camiseta mountain bike. Le damos y aquí como podéis ver tenemos ocho modelos diferentes, los cuales cada uno de ellos se puede configurar eh, indefinidamente eh, de todos los modelos yo me voy a decantar por este vale y aquí nos salen dos opciones la talla que en este caso yo uso una L vale pero me voy a coger una XL porque no es que me esté pequeña pero está ahí, ahí en el umbral de que me está un pelín justilla vale entonces me enfoco en la XL y la manga, aquí me salen dos opciones, manga larga y manga tres cuartos, que significa manga hasta el codo. Si la queremos de un cuarto, que sería la manga corta eh, normal, la de toda la vida, tendríamos que especificarlo eh, mediante un WhatsApp. Vale, Aquí como podéis ver tenemos el teléfono de, de esta página y sin ningún compromiso podemos escribirles oye el pedido tal tal ta, ta, lo quiero en manga corta y os lo hacen vale prosigamos eh, una vez que hemos elegido estas dos opciones de momento yo voy a elegir tres cuartos le damos a personalizar y aquí nos sale esta pantalla con cinco eh, opciones diferentes la primera opción sería los colores entonces aquí vamos a elegir nuestros colores o los colores que yo creo que me van a gustar, ¿vale? Aquí le damos al negro y aquí le damos al azul. Tenemos aquí un apartado donde podemos poner nuestro nombre, ¿vale? Y va a poner David, y luego tenemos otro apartado en el que podemos poner un dorsal. Yo evidentemente no quiero dorsal, entonces lo elimino. ok. Eh, el siguiente apartado sería nombres y dorsales, pero como podéis ver ya lo hemos hecho aquí, entonces nos saltamos y vamos al, al apartado de añadir logos. Yo en este caso voy a añadir el logo del canal. Vale, podemos configurarlo, hacerlo más grande, hacerlo más chico, eh, girarlo, incluso copiarlo. Vale. ahí estaría ¿Vale? el siguiente apartado añadir texto añadir texto quiere decir que podemos añadir frases que nos identifican a la hora de hacer este deporte bueno pues yo mi primera frase va a ser nacidos para el enduro le damos a añadir y como podéis ver aquí se nos carga aquí le vamos a cambiar el color y el borde le vamos a dar un borde negro vamos a poner un 1. Y luego también vamos a coger y le vamos a cambiar la letra. Y le vamos a poner la letra. A ver si la vemos. A ver, a ver, que no la veo. Aquí. Garaje. Vale, aquí. Lo colocamos aquí. Y lo ampliamos ahí que quede más o menos bien ahí y ahí vamos a darle un pedín más grande ahí estaría perfecto otra de las frases que nos identifica sería e Enduro Company le damos a añadir texto y lo mismo vamos aquí vamos a cambiar la letra ya Le damos aquí otra vez, el blanco, el borde y el 1, ¿vale? Y ahora quitamos esta pestaña porque este logo va a ir aquí en la manga, ¿vale? Vale, que no pillaba. Bien, para hacer esta este área más, más ampliada, nos vamos aquí a la lupa, ampliamos y ahora le damos a la flechita y nos movemos, ¿vale? Quitamos la flechita, le damos aquí y ya podemos modificar, ¿vale? Ahora a ver si me lo coge. Ahí. Ahí estaría, ¿vale? Ahí. Y aquí... vaya, que no me lo coge vamos a ver si me lo coge ahora ahí aquí y lo vamos a hacer una pizca grande ahí y ahí y ahora, para volver otra vez a hacer la pantalla normal quitamos esto y aquí el, el logo parece que lo tengo que coger una pizca Ahí, parece que me gusta más. Perfecto. Bien, eh, la siguiente opción que tenemos es añadir gráficos, ¿vale? Como podéis ver aquí, tenemos eh, un montón de gráficos que se le pueden añadir. Bueno, vamos a elegir las, las derrapadas y podríamos ponerlas por aquí, ¿vale? Lo que voy a hacer es, aquí las pondría así y yo las pondría ahí, Vale, pero creo que mi camiseta está, está ya perfecta. Entonces yo no le voy a poner ningún diseño. Una vez que tenemos todo hecho, le daremos a comprar. Esperamos que el producto se agregue al carrito. ¿vale? Y aquí ya, como podéis ver, tenemos nuestro carrito. Le daríamos al carrito y finalizar compra. vale Una vez que le damos a finalizar compra, nos sale esta pantalla. Aquí debemos de poner nuestros datos bien cumplimentados. vale eh, No os equivoquéis. Si somos una empresa, el nombre de la empresa, el CID y nuestra dirección donde, quere, donde queremos que nos entreguen nuestra camiseta, nuestro teléfono y nuestro correo. ¿Vale? Elegimos la forma de pago mediante transferencia o tarjeta, le damos a aceptar y eh, le daremos a realizar el pedido. Endurator, tengo una buena noticia, he negociado con ProRider un cupón de descuento del 5%. Si queréis saber qué cupón es, seguid viendo el vídeo. Bueno, como os he dicho, ProRider ha contribuido con un cupón de descuento del 5%. Eh, es un cupón limitado, o sea, tiene un tiempo, no os durmáis en los laureles y aprovechadlo, ¿vale? Para, para aprovecharnos de este cupón solo hay que eh, clicar aquí y en letras mayúsculas pondremos Endurator, ¿vale? Tal como lo veis así, ¿vale? Eh, le damos a aplicar. Y en este caso no existe porque no está aún habilitado, eh, estará habilitado en cuanto se suba el vídeo, en cuanto se suba el vídeo este, se, se habilitará el código, ¿vale? Y, y una vez que le damos aquí al código y nos pone que está todo correcto, le damos realizar el pedido. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta para ayudar al canal, compartir con el resto de Endurator que hay sueltos por el mundo y suscribiros al canal que es gratis. Nos vemos en un siguiente vídeo. Endurator, yo si fuera vosotros no me lo pensaba y ya estaba haciendo mi, mi pedido en la página de ProRider y sobre todo aprovecharme de ese cupón del 5% de descuento. Con eso lo digo todo. Nos vemos.